Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy les voy a hablar sobre mi experiencia en el master, el fan meeting de BTS que fui tanto en Busan como en Seúl y mientras hablo sobre mi experiencia les voy a mostrar estas cositas que me llevaron de BT Cosmetics Ustedes saben que la marca de maquillaje y skincare que auspicia eh, BTS que me mandaron con mucho cariño, así que aquí están todos los productos que BTS Cosmetics me mandó, así que saben que ¡Muchas gracias! Y ya tenemos Smoother, 3 step mask, micro patch, cleanser foam, capsule mask, emulsion, eye health patch que también los vamos a usar, sleeping mask, skin para hidratar la piel, crema Y tenemos a BTS los productos de Vichy Cosmetics que les voy a mostrar están hechos en base a centella asiática y otros componentes Ayuda a mantener la piel muy hidratada y a cuidar mucho la piel de posibles irritaciones Vamos a usar el primer producto que es un cleanser foam Como un jabón de cara como para que lo puedan entender un poco He estudiado mucho estas cosas porque yo no tenía ni la mínima idea de lo que eran estas cosas Pero gracias a la cari mi profesora de maquillaje que ella me señor. Pero antes de echarnos el producto la cara tiene que estar un poco mojada para empezar a hacer la limpieza total Con un poco de agua agua tibia que yo tengo acá en un recipiente el concierto, cuando yo ya entré al concierto porque obviamente no les voy a hablar de la experiencia que tuve yo como fan así como porque les tengo otro video preparado donde les voy a tener que contar lamentablemente algunas cosas no muy buenas que me pasaron referente al concierto, el concierto parte con dulce para los que no sepan el master es un fan meeting que está basado en este concepto de magic shop entonces como que de la tierra, o sea como del subterráneo, no sé, como del escenario de abajo Viene subiendo como la Magic Shop de poco y, y vienen ahí adentro de la Magic Shop. Y realmente es muy bonito. Yo no sé cómo lo hicieron, pero fue muy caro. Y empiezan a cantar Home. Y ahí, obviamente, que a la escoba, eh, bueno, después de eso hacen Love maze Que también es un tema que por lo menos yo nunca había podido escuchar en un concierto. De verdad, este Master fue como genial porque cantaron muchísimas canciones que yo nunca había podido ver en vivo. Y cantaron muchísimas canciones antiguas. Y después de esta canción hacen eh, Pluto 13, 14, 52, 23. No sé, es como un nombre muy raro. Ahora ya me enjuagué la cara me saqué todo el producto y me sequé con una toalla que la cocí como no muy fuerte para que no sé la gente de YouTube la hace así. como. Mm". Ahora vamos a usar este set que se llama Zika 3 Steps Mask, como una mascarilla que trae tres pasos para usar. Vamos a usar el step 1 que es un exfoliante. El exfoliante lo que va a servir, obviamente, va a ser para limpiar nuestros poros desde adentro hacia afuera. Yo he estudiado mucho, gracias. Ya soy un experto de taco, así que me lo voy a aplicar. Bueno, continuando con el concierto, cuando te termina Pluto, eh, lo que hacen es eh, hacen como un party time como con Dj Suga, no sé si ustedes pudieron ver la transmisión del Live o pudieron ver como fancam o cosas y cuando están tomando el té y pidiendo canciones porque Suga era como el Dj de la T-Party esa cada uno de los miembros podía pedir un tema recuerdo que en Busan pidieron Epiphany y de hecho Yungi cantó Epiphany fue como WTF pero fue muy bacán, me caí de risa también recuerdo que el día sábado en Busan tocaron Nakon Paradise que esa canción es y el domingo en Seúl tocaron If I Were World I Give It Up I Say One For The Money Two For The Money Yeah Everybody Say Hey Oh hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Everybody Say Hey Oh Hey Oh Hey Oh Hey Oh Y después de que hicieron ese Tea Party Time eh, ellos hicieron Whilen Osibí y después hicieron Tomorrow y después de que hicieron esas dos canciones ellos como que bajaron y pusieron un BCR En este BCR el protagonista es el Cook Y como que el dueño de la magic shop es Jimin Entonces como que Cook va como a recibir terapia Y prueba diferentes tipos de terapia Bueno, no les voy a dar spoilers pero para que lo vean Pero realmente es muy bonito, así que vean Antes que me olvide, esta cosa que me acabo de aplicar Que es el peeling No lo pueden usar más de dos veces por semana Porque como son agentes químicos eh, Puede dañar mucho la piel Ahora me voy a aplicar el tercer producto Que es una shooting mask Ya me voy a poner esta máscara uh. ¡Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, uh. qué raro, qué raro! <ríe> Soy un... <ríe> Soy un rebal con Un rebal con Ay, Ayuda. Yo no sé por qué me presto para estas juegos. <ríe> Se ponen la máscara y retiran el... Y esta máscara hay que dejársela por unos 10 minutos Bueno, cuando vuelven del BCR Hacen la intro del We Are Bulletproof Y después de eso hacen jump Y después de eso hacen una sección Que es como leer cartas de los fans Y aquí es una web muy bacán Que yo digo porque mierda no lo hice? Durante el master, ellos leyeron cartas que le mandaron los fans Ellos anunciaron en el fan café Que uno podía mandar cartas A BTS para este master para que ellos la respondieran Y tenía que mandar a cierta dirección Y con tu número de membresía, etcétera etcétera Solamente la gente obviamente de la cuarta de la o sede de la quinta bien merecida Podía participar de este video Y la cosa es que ellos leyeron muchas cartas de muchas fans Y fue como muy bacán porque era como que Leían de dónde eran Me recuerdo que Jungkook que el día sábado en busan leyó una de una niña que era de Hong Kong Me arrepiento mucho de haber mandado mi carta Podría haber, no sé, qué podría haber dicho Así como, querido Vicky ¿Cómo puedo solucionar mi vida? Que siento que ya no tiene arreglo Después de leer las cartas Hicieron Dungle Breaker Que es esta canción que De hecho grabaron en Chile, así como que Detalle, no menor En Chile, en el el hotel para el de Winston, si no me equivoco. Si sí, de Winston, grabaron Tungle Breaker en, en el hotel <risa> en Chile. <risa> y después de Dungle Breaker, bueno, qué buena canción. Man! Y ahora, después de que han pasado los 10 minutos, uno se saca la mascarilla. porque bueno dejar la mascarilla mucho tiempo en la cara. La mascarilla que me acabo de poner realmente es muy rica y siento la piel súper hidratada, así es brígida. Ahora vamos a usar este sleeping mask, que es básicamente para que tu rostro descanse durante la noche de todas estas cosas malas que vamos no en el día Y bueno, aquí vienen las sleeping masks y vienen el sachet, así que es súper bueno por si es que uno viaja Después de volver del PCR, aquí viene como un verso que me gusta mucho, y estoy seguro que muchos ustedes vieron La rap line versus la singing line, no sé cómo se dirá, como la, la, la line que canta Idiota, vocal line, vocal line, idiota Rapline hace la intro del School of a Fear y eh, la, los demás, los otros cuatro hacen eh, bochoque que es eh, Dimple. La Rapline cuando hace este tema hace las mismas cosas como que hacen en el, en el álbum. Por ejemplo, dijo cuando le dice a Suga así como Ay, ¿qué esto así como qué estoy haciendo Así como que tiene que hacerlo así como más fuerte, más fuerte, más fuerte. Así como que todas esas cosas como que ellos también le hicieron. Entonces fue como estaban recordando eh, momentos muy antiguos. Después aparecieron los demás haciendo el dimple. El acorio de dimple es loco. O sea, alguien me puede explicar cómo se les ocurre hacer un acorio así. Yo estaba así como... Y fue muy genial porque mientras hacían dimple los escenarios se iban moviendo. Entonces, por ejemplo, el escenario partió acá. Y empezaba a moverse así como hasta acá, y fue como, oh, la wea linda. Después de este Versus, viene la canción que a mí más me gustó, todo el master, que yo quedé así como, ah, es la primera vez que me tocaba verla en vivo, que es Piper eh, esta canción como que realmente, como que a mí, no sé si ustedes, pero a mí me encanta, me encanta, yo diría que incluso es una de mis canciones favoritas de mi vida, Speed Piper es como, Weón. guau. <risas> Pero encima la letra, la, no sé si cacho, pero la letra está como dedicada a los atlés. Eh, hablan como de que no hay escapatoria, de que como que ya nos atraparon. Saben que, no sé, por pues nuestro jefe nos retan o nuestra familia nos retan, etcétera, etcétera. Pero como que ellos saben que ya son parte de nuestra idea. Y después de eso, eh, se ponen como unos túnicas gigantes y viene Deng. Deng, qué buena canción Deng. Y lo más sorprendente de Deng es que hicieron eh, Deng versión todos. Donde todos rapeaban, donde John Cook rapeaba, donde Jin rapeaba, donde eh, Jimmy rapiaba, donde B rapeaba, donde todos rapiaban y igual dejaron la pura cagar el escenario y fue como weón. Well, you call Tampa, Después de Deng, eh, viene Idol, donde primera vez en la vida que me toca ver una presentación de Idol, como con los dragones y los bailarines y, y esta con estos elementos de música tradicional coreana nunca me había tocado ver esa presentación porque siempre la hacen como en, en eventos de fin de año etcétera etcétera pero esta vez lo hicieron acá en el master y bueno es hermoso es hermoso son como 100 bailarines después de idol hicieron falcon Sango, que es esta canción del satori rap ustedes saben que todos los miembros de BTS ninguno es de Seúl son todos de diferentes partes de Corea y en Corea obviamente también hay como una rivalidad pero siempre hay como el mito de que la gente de ciertas provincias con otras provincias como que no se llevan bien o tienen como esta rivalidad sobre todo en el tema de los rap Entonces como que eh, entre todos así como Como rapiendo, pero obviamente todo en familia Todo bien, pero fue como muy bacán Y también esa canción me gusta mucho y fue como que La, la, la vacilé mucho Después de alcanzando hicieron pan tan tan dan tan, chorón, chingyoke, bang Este master si es por setlist, sería mi concierto favorito Pero este no es mi concierto favorito Porque me pasaron algunas cosas no muy agradables Que se las voy a contar en el próximo video como ya les dije El setlist es uno de los mejores setlist que yo he escuchado o he vivido en mi vida De la vida diaria. Y después de Chingyoke, bang, bangtan, eh, venía eh, my city Se pasaban por las pasarelas, en Busan por ejemplo eh, como el escenario era circular, se empezaron a pasar por la, pas por la pasarela de atrás. De una que yo Kuka", Y se dan vuelta como todos los miembros y se cajan de la risa. Y yo cuca, así como, <risas> ¿qué tenía que hacer? Lo obvio, es como, es en mi sello personal. Ya, ahora voy a usar este Eye Health Patch que es como para prevenir arrugas, disminuir la inflamación en la zona de los ojos ahí está nuestro producto aquí viene como con una cucharita, como que si no tenéis para tomar té después usáis esta una cucharita no, mentira esto queda puesto acá, justo en la zona abajo del ojo bueno, mientras me pongo esto acá, me voy a poner este smooter que también está hecho en base a Zika lo que básicamente esto sirve es para refrescar, refrescar y para hidratar muchas zonas del de cuerpo y la piel. Esto se puede usar en todas partes. Brazos, cuello, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Um, y les recomiendo que se lo pongan adentro del refrigerador para que esté más fresquito siempre y les, les genere una sensación de frescura. Este producto es ideal para cuando ustedes han estado mucho tiempo bajo el sol. Por ejemplo, cuando van a un concierto y han estado muchas horas bajo el sol y si sienten la cara un poco inflamada, irritada por los efectos del sol eh, se echan un poco de esto y esto realmente les va a ayudar Esto me lo voy a aplicar en el cuello y en los brazos ahora Siguiendo con el concierto, después eh, los chicos hicieron peso eh, of Me y después de eso obviamente hicieron su canción estrella Boy With Love Boy With Love nunca la habían hecho en un concierto de, en Corea porque apenas la sacaron se fueron de gira con el Speak Yourself y cerraron con Magic Shop obviamente la canción cumbre de este meeting se pasaron por las pasarelas saludando a todo el mundo y en Magic Shop obviamente ellos entraban a este Magic Shop y bajaba y ellos obviamente se despedían. Bueno, hasta acabo de dejar este video. Muchas gracias a Beachy Cosmetics por mandarme estos productos como siempre. Y referente al concierto, lo pasé demasiado, demasiado bien. Si lo tuviera que ranquear, yo creo que estaría en el número 2, en el número 3 de mis conciertos favoritos de BTS a los que he asistido. No es el número 1 y lo van a saber en el siguiente video, pero realmente es un concierto que se va a quedar en mi memoria durante muchísimo, muchísimo tiempo. Soy muy feliz de estar junto a estos chicos soy muy feliz de poder asistir a sus conciertos y soy muy feliz también de poder mostrarles aunque sea un poquito un poquito de la experiencia que yo vivo porque estoy seguro también de que esto quizá en el futuro cuando ustedes vengan a Corea o si van a un concierto de ellos en algún otro país les pueda servir de experiencia eh, todas las cosas que les quiero contar bueno, muchas gracias por haber visto este video eh, no olviden suscribirse acá abajito no sé dónde activar la campanita para que les avise cuando suba videos y nos vemos en la próxima bye bye